No, pero mira, a mí, a mí me pasó que cuando nosotros cerramos pandemia, estaba con Macarena y caldos. Camerina, estábamos, éramos cuatro. Tengo testigos de eso. Y mucha gente pensó que estábamos muertos, que habíamos muerto en pandemia. Ya. por existir el auspicio de mi padre, bueno, o sea, eh, como el respaldo, más, más que el apoyo y todo eso. Eh, no, sí, no muerto. Pero, eh, como Como carlitos, soy una, una maldita cucaracha bueno, que, resiste, que resiste todo. Nos pasó mucho que en la primera parte, había gente que nosotros le íbamos a dejar cosas y ya todo bien. Pero después ya, eh, ya después se ponía más complicado porque querían cosas con mallas más particulares. Cada uno. O Entonces, sea, nosotros aprendimos también a hacer como le pusimos la distancia social. Que, que loco, yo esto es lo que hago, que está ahí. Y frente a, la, de, a lo que vino después de la masividad, ¿cachai? ya no puedo darte eso. Claro. Ser tan particular en tus tu eso. ¿cachai? Igual es, es fome porque realmente pasa que también. Eh, Pasa como, claro, cuando tú eres chico, ¿cachai? Tú puedes hacer esas cosas, ¿cachai? Pero cuando tú ya, ya te pones un poco más masivo, ya sacrificás esas cosas. Y pasa lo que tú tenías, lo que tú decís, ¿cachai? Que a mí me pasó un tiempo que de repente he comprado una botella, ¿cachai? De bota por un cliente específico, pero podría yo sacrificar esa botella y apelar a, a que me, tomó, me tocó a mí tomar la decisión junto con los cabros, de que era como o nos ponemos puntillistas o, o hacemos una base que nadie la toque y, y esto claro. lo hacemos siempre para que podamos abarcar todo el público más, entonces igual nosotros tú, hicimos un sacrificio ¿cachai? De, de, de, de clientes que igual después lo, lo entendieron, a, a algunos no, <risa> en base a puras putillas que no y pero era producto de la circunstancia, yo de hecho tengo así, un cliente así muy bacán eh, me cacha todo. Entonces, cuando lo. lo... Igual se pudo adaptar, pero cuesta. Realmente que tú saques un plato no, y lo digo eh, del ápice Te de digo sea, el punto de vista como de un restaurante, ¿cacha que tiene sus productos ah, estrella y de repente. Igual que yo no quiera volver a hacer. Pero, pero yo, hay un plato yo no quiero volver a hacer no lo hago. Ya, pues a esto, voy, pero, a esto voy con el rollo artista, pues po, porque tú podías hacerlo. Pero no cosa. pasa por. No, pero es que eso es pues tú puedes hacer una hamburguesa, podéis preparar un plato y lo vais a entregar. Pero si viene el, com el comensal, el, bueno, el cliente, te dice, oye, ¿sabéis qué? Está bien, pero la mayonesa, ¿qué deberéis ponerle? Otro? Eh, oh, no deberéis ponerle ajo. Y, y, y el tomate deberéis picarlo en Juliana, no en esto. ¿Cachai? Ahí el fans, por muy fans y muy bacán que sea, está traspasando un límite y se está metiendo en, en... en te está, forma, te, está, eh, te está dando consejos consejo, te... o, o te está dando indicaciones de cómo hacerlo de otra manera entonces ahí tú mismo como, como creador o como o como chef ahí tú o pones un parale o respetuosamente le dices ya sí bacán o intentar lo que te dice que creo que es la peor opción o sea yo creo que la peor opción del planeta Tierra es, es, es escuchar al fans y empezar a hacer lo que dice el fans o sea ya ahí creo, sí, que, eso, creo sí. que como artista Súper es que su presión. Sí, sí, sí, yo, yo creo que hay un, un tema de propuesta que yo no soy como la, la caga, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí me, me pasó de que ahora tuve que tuve que cerrar un podcast, que siempre será un enfermo porque igual se me acabaron los temas. Y ah, era un podcast que termina hacia arriba. Y <risas> ya lo... Y luego una vez escuchaba a Pedro Ruminot y Edo Garoy también que decía lo mismo, que por ejemplo no pueden pedir caché, que hagan, por ejemplo, Felipe Avello que hagan un morro caché que sean hace 5, 6, 8 años atrás porque tú ya no estás en esa bola. Claro. Personalmente a mí me pasa que el platos es que yo, son como de la vieja escuela del mismo negocio, caché que yo no los voy a volver a hacer porque no me interesa hacerlo. Claro. es como voy a superar. Claro, claro. Entonces, pero está tu bola también como tú decís tu personalidad, caché, y decís como sabes que hacerlo y tener la valentía de hacerlo. Entonces... Es como lo que los futuros fans nos van a pedir que hagamos esto y <risa> nosotros hagámoslo. Claro. Pero, sí, pues también, yo entiendo, yo entiendo también que uno vaya haciendo el menú de acuerdo a lo que te vayan pidiendo. y Uno mismo va cachando que funciona y que no. Pero hay un rollo hay un rollo superior que es como el artista, ¿cachai? Que es como la creación, arriesgarte un poquito. Pero yo no me quiero poner así como que se estaba hablando de una, dos, tres personas, porque es fan nativo. Pero yo lo he visto mucho en el tipo de arte, cachai qué pasa esa weá que, que está como en lo que propone el loco y que no, no es que se pasa por la raja, no te pasa por pasar la raja lo que pasa, es, tiene que ver con un, un desarrollo de lo que el mismo quiere superarse o hacer una cosa distinta a lo que está haciendo. Si no, si no es hacer lo mejor, es hacer algo distinto. Por lo menos a mí me pasa que yo valoro mucho las propuestas que son mejores. y si puedo perdonar, caché, que no haga lo mismo, pero algo mejor. Yo creo que por lo menos mi bola es eso. Yo voy, voy a dejar de hacer algo, por algo mejor. Por ahí va la web. No pasa eso por la raja. Y, y lo que tú decís igual es como... Claro, caché, como que eh, todo lo que tú vas a ir proponiendo, tenés que tener ojo, caché, porque te podéis perder. Ya. Ah, es súper fácil perder. ¿Qué son? Eh, el, el, el yo creo que eso yo creo que eso le pasó a George Lucas en el sentido de que creó un universo, le fue, fue muy grande y después empezó a proponer cosas y esas mismas cosas quedan chicas o quedan meas mea, quedan mea condensas, ¿cachai? Eh, si bien si bien a mí no me gusta el resultado, no me gustó el resultado general y todo, disfruté mucho las películas y, y no voy a estar, a eso voy. Soy fan y, y a lo mejor no me gustó el resultado Lo hubiera hecho distinto yo Pero pero no me voy a estar amargando Ni voy a estar exigiendo volar Ni voy a estar diciendo ¡Ah! ¡Mataron a la franquicia eh, No, yo voy a ver las películas Las voy a disfrutar igual ¿Podrían haber sido distintas? Sí, ¿cachai? Y a, a eso voy con tomarse muy en serio a Star Wars ¿Cachai? Eh, son películas para niños Y de hecho ojalá que nunca se nos olvide eso ¿cachai? Por mucha profundidad que queráis darle al asunto y mucho, sí, pero, mucho película, más, la... pero, pero, pero. Son películas para entretenerse. Y, y si están entretenidos, cumplieron su objetivo. ¿caché? Por ahí sí, que pero igual te poniendo el balón en el piso porque yo te podría, podría hacer. Eh, Colo-Colo es un equipo de deporte, es un equipo de fútbol nomás. <risa> claro, uno siempre. Pero igual que... lo sufrí, po. Sí, la sufrí. Sí, pero Igual lo sufrí. Claro, igual es un poquito distinto porque, claro, porque hay una competencia y. Sí, te entiendo, te entiendo el concepto. Eh, claro, hasta es que yo siento, y, sí. Sí, no, sí, yo siento así. que como que al far no, pues es como, eh, eh, no se desprecia, pero tampoco es como, también es, igual hay que, amigos sabes que yo soy el que propone y, y esto no me, yo ya lo superé y quiero hacer algo mejor. Claro. Y, y lo que le pasó, yo Lucas, yo creo que es verdad lo que tú decías, es como... Hizo una hueá tan grande que ya después ya todo lo que hiciera, no lo completó en el minuto que tenía que completarlo y ya le quedó los peros sí, pues. y los fans son como super aguja. Pues.